Vente Venezuela llevó a los carabobeños charla más venezolanos que nunca. Vente Venezuela en Carabobo presentó la charla Más Venezolanos que Nunca, actividad que estuvo a cargo de la profesora Claudia Álvarez, licenciada en Ciencias Gerenciales con maestría en Pensamiento Crítico, quien aseguró que los venezolanos atraviesan una barrera de pensamiento producto de la ansiedad y la preocupación y advirtió que todas esas emociones han conducido a la desesperanza. En la actividad celebrada en Valencia, Álvarez manifestó que es necesario canalizar todas esas emociones entendiendo que el proceso histórico que vive actualmente Venezuela, requiere responsabilidades y confianza para entender que un paso adelante, el cambio en el país no depende de los demás sino que su base está en cada uno de nosotros. Valentina Sabatino, coordinadora de formación de Vente Venezuela en Carabobo, explicó que la ponente se refirió a la importancia de discernir frente a la situación actual de Venezuela, y recordó que se trata de elegir lo que es correcto para el cuerpo, la mente y el espíritu. Además, insistió en la necesidad de reformar el sistema educativo venezolano para impulsar la toma de decisiones correctas. Junto a Claudia Álvarez, el objetivo fue analizar cómo curar a Venezuela y además se hizo énfasis en que pese a todas las condiciones adversas, los venezolanos dentro del país y fuera de él, demuestran las capacidades y competencias. Nuestro sentido de trabajo y nuestro compromiso con la familia. La representante de Vente Venezuela en Carabobo precisó que nuestros valores y convicciones son parte de la gran fortaleza de los ciudadanos venezolanos y en ellos debemos hacer hincapié. Destacó que Vente Venezuela entiende que la formación es un aliado esencial en la lucha por la libertad de Venezuela y por ello su empeño constante de abrir espacios como este, mensualmente, para discernir, estudiar y reflexionar una Venezuela próspera, inclusiva, de valores, generadora de oportunidades, resiliente y tolerante. Recordó que este tipo de actividades son abiertas no solo a los miembros de 20 Venezuela sino al público en general y persiguen como objetivo, intercambiar impresiones con la audiencia no solo para analizar el qué y por qué de la situación del país, sino cómo superar esta etapa que vive la nación.